Mejor alguien se inquieta también a ah, transformar el cerebro, inspirar y liderar. Uy, yo no sé si sí quieres ser un líder, lo eres. ¿Eh? ¿Verdad que conduces un grupo hacia unos objetivos concretos? Pues lideras un grupo. ¿sí? Y nuestro objetivo como docente es provocar cambios. ¿no? Es lo que ¿sí? pongo este estímulo porque antes no se hacía esto y ahora se puede hacer. Antes se hacía de esta forma, ahora se hace mejor. ¿sí? Lideramos cambios constantemente. Quería comentaros lo siguiente, cuando el cambio es percibido como una amenaza o motivado por emociones negativas, ¿eh? o cambias, ¿sí? amenazas así tal cual, o haces esto bien o no jugarás o no sé qué o no sé cuántos, o simplemente sin que tú ejerzas una amenaza, porque a veces pasa, el docente no ejerce ninguna amenaza, pero el alumno lo vive como una amenaza, ¿Sí? Cuando esto es así, el cerebro, ¿qué hace? Tiende a reproducir lo que tiene automatizado. Posibilidades de cambio, pequeñísimas. ¿Sí? Y normalmente, siempre nos sentimos amenazados, actuamos a defensiva ante cualquier cosa y percibimos los hechos pequeños, adversos, como súper adversos. No sé si vosotros, Podéis conectar en alguna situación en que vosotros os hagáis sentido así. Pero el ser humano bajo amenaza tiende a reproducir patrones conocidos, ¿sí? Y muy estereotipados. ¿Por qué? Porque la actividad del cerebro se desplaza del córtex prefrontal a los circuitos de la supervivencia. Amígdala activada, respuesta de lucha y huida. Y resulta que para cambiar es muy importante tener activo el córtex prefrontal porque me interesa tener un cerebro abierto, flexible, tranquilo y con opción de planificar y mirar hacia el futuro y es esto lo que se consigue cuando un cambio es presentado a partir de la oportunidad cuando una cosa es que en una situación concreta ¿sí? utilices un poco un efecto más negativo como toque de atención pero como sistema aliarse con las emociones positivas para provocar cambios es tener actividad en el córtex prefrontal y tener actividad en el córtex prefrontal es atención, ánimo, ilusión pausa, reflexión planes de futuro ¿sí? Eh... mirad, otra cosa interesante ya que estamos hablando de cambios Ahora imaginaos que queréis cambiar un hábito, vuestro, ¿eh? os hablo de vosotros mismos. Voy a dejar de fumar, no sé si aquí alguien fuma. Pero vamos a imaginarlo, que yo fumo, fumo como una carretera, tú. Y no hay manera, eh. llevo desde los 13 fumando. Muy bien. Y va alguien y me dice, oye tú, vamos a hablar, que esto lo tenemos que cambiar, ¿sí? Y me dice, pero que no lo ves, lo no mal que estás, has dejado de hacer deporte, no notas el sabor de los alimentos. Esto hecho una mierda. ¿Sí? Cuando hacemos esto, ¿qué se activa? Se activa el prefrontal del hueso, ¿eh? que he puesto aquí. Se activa el prefrontal derecho. ¿Y en el prefrontal derecho qué tenemos? Emociones negativas, presente, miedos, control, no acción. ¿Vale? Eso es lo que hacemos siempre. Cogemos a un alumno y le decimos todo lo que hace mal en aquel momento. El 90% de veces ya lo sabe. Pero nosotros nos sentamos con él y eso decimos. Oye, pero ¿cómo me llegas tarde? O simplemente decimos, llegas tarde. Gran evidencia. A lo mejor, a lo mejor hay un porqué, pero tú me lo preguntas. No sé por qué tenemos que hacer esto. ¿Sí? Si nos centramos en el, lo que yo soy ahora en el presente, en mi yo presente, prefrontal derecho activado, pocas posibilidades de cambio. Si por contra decimos, mira Laia, te quiero plantear el tema. Si dejas de fumar, volverás a sentir el gusto de los alimentos, podrás hacer deporte otra vez. Imagínate, imagínate a ti en el futuro. ¿Sí? Prefrontal izquierdo. Activado, emociones positivas, predisposición a acción, esperanza, ¿por ¿no? Expectativas altas. ¿Vale? <risa> Yo cuando lo, lo accedí a esta información pensé, uy, qué mal hago las tutorías! Siempre en el presente, siempre en el presente. Y cuando estaba en clase veía todos los frontales derechos activados. <risa> yo, no, presente no, futuro. ¿Sí? Amenaza no, oportunidad. ¿Vale? Y. ¿Eso tiene que ver algo con los de derechas y los de izquierdas o no? Otro <risa> frontal. Ah, <risa> ya. Fíjate con qué has conectado, ¿eh? Dice, esto correlaciona con la política de derecha-izquierda. Dice izquierda, Claro. Est, est, est, esto que ha hecho él es lo que hace nuestro cerebro. Cuando hay un estímulo, por ejemplo este, activa todas las redes neuronales que tienen a ver con aquel estímulo. Y por eso conectamos cosas. La gente que es muy ocurrente tiene una facilidad muy grande para este tipo de conexiones. Vale. Ya acabo. También, lo tenemos que tener claro, creer es crear. Sí, según las neurociencias antes que algo suceda, el cerebro ya ha realizado una predicción sobre el desenlace más probable. Siempre, cualquier reto que se proponga un alumno, cualquier reto que se proponga cualquier ser humano, hay una evaluación previa del cerebro, en el que evalúa si el desenlace será positivo y negativo. ¿Y sabéis qué hace si prevé que el desenlace será negativo? ¿Para qué dedicar tiempo y recursos a algo que no va a salir bien, ¿eh? Y este es un proceso inconsciente. Influye en la toma de decisiones, influye en la cantidad de recursos que ponemos a las cosas. Oye, ¿sabéis quién es Roger Bannister? No lo conoce nadie, eh. Pues os vais a enamorar hoy de su historia, ¿eh? Os la cuento en un momento. Al Roger, en 1954, ningún ser humano había corrido la milla por debajo de los cuatro minutos. Es más, médicos, cardiólogos, entrenadores, decían que si alguien lo intentaba, la palmaría. Taqueo corazón, ¿eh? Malo, ¿eh? Muy malo. ¿Qué pasó? Que el hombre entrenaba. Entrenaba y tenía buenas sensaciones. Y decía, oye, pues yo no creo que esté tan lejos. Habla con su entrenador y dice, vamos a poner el récord, entrenador. Y el entrenador dice, sí, hombre, yo no te llevo a la tumba, yo no te entreno. Sí, si te mueres, ¿qué? Bueno, pues me entreno solo. Y el tío se entrenó solo, solo, solo, solo. Y al final convoca a la comunidad de atlética y dice, tal día intento récord. Fue espectacular. El deporte obviamente no estaba televisado. Y, obviamente, no tenía repercusión. Pues fue la concentración de público más grande que se recuerda del momento en una actividad deportiva. No iban a ver un récord del mundo, iban a ver cómo la palmaba el Roger. Sí, sí, seguro, seguro. Lo, lo, lo retransmisión la BBC Radio, en directo. O sea, fue un acontecimiento. ¿Vale? ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenéis al Roger, ¿eh? No os lo paso porque voy un poco corto de tiempo, pero... Después de dos años encontré el vídeo. <risa> eh, Va Roger, compite y... récord el mundo! Tres eh, minutos, 59 segundos... ¡Buah! ¿Sí? Y tú dices... ¿Cómo entrenaba Roger Bannister? En función de sus expectativas. ¿Cuáles eran sus expectativas? Que podía correr la milla por debajo de los cuatro minutos. ¿Cómo entrenaba el resto de atletas? Según sus expectativas. ¿Y cuáles eran? Que era imposible. ¿El qué hizo? Cambiar un imposible por un posible. Y dices, oh, qué historia más bonita. No, es que tiene impacto esta historia. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? De... ¿Eh? En los siete meses siguientes, 37 atletas consiguieron el reto. Y en los tres años siguientes, 300. Que tú dices, pobre Roger, se lo curra <risa> y le dura el récord rozada. ¿Por qué? Porque cuando alguien cambia un paradigma, no lo cambia solo para él, lo cambia para el resto del mundo. ¿Qué les pasó a los atletas? Ah, que sí se puede. Entonces, voy a entrenar como que sí se puede. Entonces va y venga, todos a tirar el récord. Por el cual era neurólogo. Y estaba, bueno, me apasiona su historia. Se me hace. Porque nos dice mucho, nos dice que creer es crear. Cuando digo creer, hablo de expectativas. Y las expectativas que tienen nuestros alumnos de su desempeño, determinan su desempeño pero aún más nuestras expectativas de nuestros alumnos determinan su desempeño porque influimos en gran medida en que los otros sean lo que nosotros creemos que son y esto es importante y por eso os lo quería contar conocéis el experimento de Rosenthal cogen por ejemplo un cuarto de ESO que tiene dos líneas ¿sí? y les hacen un test de coeficiente intelectual que daban los resultados X. Los mezclan aleatoriamente, pero mienten y dicen que el grupo A es buenísimo. Hemos puesto los coeficientes intelectuales más altos, motivados, trabajadores, increíbles. Os van a encantar. Con unos profesores que daban las mismas clases aquí que aquí, eh. En cambio, el grupo B el grupo B es malísimo, ¿eh? No tiran no tienen ganas, claro, son los coeficientes más bajos, ¿sí? Y con esa información arranca el curso. A cada un trimestre tenían un grupo A bueno, con notas significativamente altas, motivado y súper todo, y un grupo B realmente malo, con notas muy significativamente inferiores al otro, más desmotivado. Y... Qué fuerte, ¿no? Les impactó tanto el resultado que tardaron 10 años en publicarlo. Y la comunidad se escandalizó. Sí, hombre, que el docente tiene tanto impacto, que la predisposición del docente hacia sus alumnos es tan importante. No, no, no, no. Y lo repitieron eh, a través de laboratorios independientes y siempre salió el resultado. Este. O sea que, cuidado con las expectativas, porque realmente impactamos. ¿eh? No, no solo pasa en Rosenthal eso, ¿eh? o sea, aquí también se este año el 1966. Si ponéis en sentada en Google, está altamente explicado porque es que es muy impactante. Y digo, ¿y eso porque no lo sabemos los docentes? Pues por lo mismo que no sabemos que eh, la invitación es súper importante, por lo mismo que no sabemos que son cosas que es más cómodo no saberlas a veces, etcétera, etcétera. Muy bien. Estas son las cosas que quería compartir con vosotros de ¿Qué sabemos hoy del cerebro? Cuidado, tengámoslo presente cuando estemos con los alumnos en nuestras clases de educación física. ¿Vale? Y para acabar, solo, eh, y antes de hacer la visualización, solo comentaros o reflexionar sobre esto. Sabiendo todo esto, y sin saberlo también, pero saberlo es mejor. Eh, yo siempre me pregunto, oye, Laya. ¿Tú a... ¿Tú a qué vas a la escuela? Y es lo que yo os animo a preguntaros. ¿Aquí vais a vuestro centro educativo a trabajar? No vayas a tu centro educativo a trabajar. No. Vea esto. Vea contribuir a su desarrollo a través de la acción motriz, finalidad de la educación física. Vea tu centro escolar a que el alumno conecte con esta realidad tan potente de que la actividad física es un medio suyo, natural, al que vale la pena amar y disfrutar. Ve a la escuela a intentar conectar con esa idea de vamos a comprometernos con esta realidad que hemos explicado aquí. Ve a la escuela a inspirar. No vayas a trabajar. Y, bueno, también a contribuir a que las personas, cuando sean mayores, tengan más salud cognitiva. Y un montón de cosas. ¿A qué vais a la escuela? A transformar cerebros, a inspirar, a conseguir que estos chavales amen la actividad física y dándoles así un recurso impresionante desde que son pequeños hasta que son muy mayores. Eso no es una profesión espectacular. A trabajar también vamos, ¿no? Porque tenemos que... Pero teniendo en cuenta, esto es súper chulo pensar. ¿Eh? El lunes me levanto. El... ¿A qué voy? ¡Qué suerte tengo! Move. ¿Mm? A ver, aparte de agradeceros vuestra atención, la disposición y todo, quiero comentaros una última cosa que tengo un minutito. Yo hace 11 años tuve un accidente muy grave. Me, eh, me fracturé cuatro vértebras, el brazo, el cráneo hemorragia intercraneal dos lesiones en el córtex prefrontal. Bueno, quedé, quedé muy mal, muy mal, muy mal. Eh, el pronóstico eh, futuro de los neurocirujanos era francamente malo y no es de extrañar. ¿eh? Me costaba caminar en línea recta, no podía ni leer ni escribir, no, por, no porque no supiera, ¿eh? simplemente no podía sostener este tipo de procesos. No podía comer sola, bueno, un desastre. Y ellos me decían, mira, hasta las lesiones que, tienen, que tienes son graves olvídate de todo no podrás trabajar nunca más no podrás hacer nada de lo que hacías ¿qué le vamos a hacer? yo sé, porque lo he experimentado que eh, mi amor por el ejercicio físico y mi compromiso con él cada día de mi vida en la recuperación más no creerme a los médicos hice un Roger Bannister a mi manera yo sé que estas dos cosas eh, me han permitido tener una vida de la que estoy muy feliz y totalmente adaptativa casi no se nota yo sé que es así porque lo he vivido sé que hacer ejercicio físico te transforma y eh, lo mejor es que los neurólogos aún se preguntan por qué <ríe> pobres cuando yo ya caminaba dos horas me decían va ahora intenta caminar 20 minutos. <risa> y me decía, uy, no vayas a nadar, porque la presión, la oreja, la fractura... No, montar en bici es imposible, no tienes equilibrio. ¿eh? Cada día hice ejercicio físico. A ver, al principio podía andar 10 metros. Cada día. Y sé que el ejercicio físico me ha permitido recuperarme cognitivamente. Y... Es verdad que el ser humano, por las características de su cerebro, es un paradigma de infinitas posibilidades. Y es verdad que la actividad física es un chollo. En nuestras manos está la responsabilidad de conectar con este paradigma, creerlo, vivirlo, amarlo y contagiarlo a los niños, a los otros docentes, a todo el mundo. Y en la medida que vamos cogiendo información, intentar adaptar nuestras clases, nuestra forma de enseñar, etcétera, etcétera, en función de estos conocimientos, pero bueno yo soy un fan de la actividad física, obviamente y creo con certeza todo lo que he explicado porque lo he experimentado o sea que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido bien.